Que la situación no te supere, no pierdas el control, todo es posible, que nada te lo impida, confianza para chutar a gol. Si el acontecimiento te supera, detente, respira profundamente. Sosiegate, ninguna tontería Nada de lo que arrepentirse después Muévete despacio, hazlo lento Pero hazlo tranquilamente Defendiendo la vida pero hazlo tranquilamente, defendiendo la vida El descontrol nunca es una opción, huir jamás resuelve asuntos Todo es posible, que nada te lo impida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 Tranquilamente Defendiendo la vida Renace con cada instante Que nada te impida Fluir Todo es posible Que nada te lo impida Confianza para a gol. Tenerle respeto a la situación, sí, ser precavido hay que ser cauteloso e ir con cuidado Ser confiado, pero confirmar Asegurar el tiro, claro que sí Por supuesto que sí Sin nunca tener miedo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 Tranquilamente defendiendo la vida. El miedo paraliza, es tan feo que coacciona, pesa tanto que bloquea ni una gota más ni una sola pizca de miedo El miedo te roba la vida Te la roba la vida Defiende, elogia la vida